El desinterés, puede aburrir hasta la persona más enamorada. Puede agotar la paciencia aún a la persona que más amor siente por otra. Muchas ocasiones, no se nos acaba el interés, no se acaba el amor, simplemente nos lo matan, con esos días en que no nos dedican ni una llamada, en esos días en que no nos buscan, en esos días que parece que no existimos. ¿Te has sentido así? que esperas que la otra persona te dedique tan siquiera un mensaje, preguntando sobre cómo te fue durante el día. Yo sé que te ha pasado, que esa persona cuando está contigo te dice que te quiere mucho, que no ha dejado de pensar en ti, pero cuando se va sus palabras parece que se las lleva el viento, porque no son realidad. Sencillamente es duro darte cuenta que esa persona no tiene el menor interés de estar contigo, y que sencillamente te tiene ahí como un plan B. Ya sabes, tiene a su pareja, pero en caso de que esta la deje, pues ahí estás tú, lista para sacarlo del clavo, lista o listo para hacerle el paro. Pero créeme, uno como ser humano, no merece que lo traten así. Si dejas que te traten así, es porque en lo profundo, no tienes claro lo mucho que tú vales. Yo te digo, que no te dejes llevar por la necesidad, o la urgencia de tener pareja, de tener marido, de tener novia, o de tener amante. La urgencia es la peor enemiga de las relaciones, porque te hace actuar, por necesidad, que por amor. Lamentablemente lo sé, sé que llevas mucho tiempo ya divorciada, divorciado, sé que te gustaría compartir tu vida con alguien, y estás cansado ya de ver cómo otras parejas se casan, cómo otras personas cercanas a ti, tienen vidas de pareja estables, las ves tan felices compartiendo tiempo, yo lo sé, conozco la sensación, en muchas ocasiones yo me quedé viendo a amigos cercanos a mí tener a sus parejas, y yo preguntándome, ¿por qué nadie me toma en serio? ¿Por qué la vida me envía a gente tan rota? Y luego comprendí que era yo, y mi urgencia de tener una relación, lo que al final le espantaba. Es por eso, que en estos días, me he puesto a pensar, y a pasar tiempo conmigo mismo. Ya no estoy desesperado por meter gente a mi vida, voy a cualquier parte con la sola idea de leer, pasar tiempo, simplemente disfrutar de un atardecer. Ya la necesidad de alguien, ya casi no me acosa. Pero llegar hasta este punto me costó muchas tormentas y darme cuenta que la necesidad es lo que nos empuja a estar con pésimas personas, es la necesidad la que nos hace ir corriendo detrás de cualquier rumor, eso fue lo que me hizo correr tras a una chica en quien corrió el rumor que estaba interesada en mí y en el acto me estrellé con la realidad, pues cuando me acerqué a indagar su respuesta era un, no eres tú, soy yo. Luego me di cuenta que era yo escogiéndola. Por necesidad, quizás en el fondo ella ni siquiera me atraía, pero la necesidad me hacía ver amor donde no lo había. Hoy la vuelvo a ver, y me doy cuenta que quizás nunca me atrajo, y lo que me llamó la atención era saber que ella estaba interesada en mí. Eso duele, pero lo entendí, lo tuve que admitir. Hoy me propuse retirarme del mundo de las citas, ya no hablar con nadie, ni acercarme a ligar con nadie. Empecé un proceso para entenderme, y entender que no necesito a nadie para ser feliz me está costando, como seguramente te está costando a ti, y créeme, cuando aprendes a quererte, cuando aprendes a disfrutar tu soledad, ya es muy difícil que un ladrón emocional se robe tu tiempo, tu amor y tus ganas de amar. Hay personas que simplemente con sus actitudes, te van dejando de importar. Tú les pones el empeño del mundo, cuidas de la relación, te acuerdas de ellos, los felicitas por sus logros, haces lo que sea para que esas personas estén contentas contigo, y en consecuencia esperas que ellos hagan lo mismo por ti. Esa espera se vuelve tormentosa, cuando te das cuenta, que lo que tú haces por ellos, es algo que ellos jamás harían por ti. De esas actitudes pobres, que hasta te sientes estafado. La peor parte viene, cuando una vez que te das cuenta, que ellos no devuelven lo que tú das, es cuando se ofenden, es cuando dejan de hablarte, solo porque te negaste a hacer algo que ellos jamás harían por ti. A veces son relaciones de conveniencia donde te tienen, solo para que les hagas el paro los saques del pedo, pero jamás te aprecian. Y esas mismas cosas duras que ellos te hacen, las hacen haciéndolo, como que no se dan cuenta. Pero si tú las haces, literalmente se ofenden, y hasta te difaman, hablan mal de ti, te desprestigian, y tratan de hacerte ver mal. Es ahí cuando te das cuenta, que son sus actitudes las que matan tus ganas de tener vida social, porque vas viendo cómo ellos poco les importas tú. Y te vas alejando, te vas dando cuenta que es mejor tu propia compañía, la cual es confiable, la cual es perecedera y pura, y no la amistad de gente falsa y plástica. Si ellos con sus actos te están diciendo que te alejes, te recomiendo que les hagas caso, no, no te quedes ahí donde no cabes, no te quedes ahí donde no te aprecian. Aprende a valorar tu tiempo, tus ideas, tus opiniones, tu espacio. Busca aquello que te ayuda a valorarte, a veces con decirme valoro, no es suficiente, debes buscar algo que te enseñe lo grande que eres. Realmente yo no te puedo decir cómo, pero quizás esto te ayude un poco. Yo en el pasado le daba mi tiempo a cualquier persona, creyendo que hacía bien, y que ellos valorarían lo que yo hacía, en consecuencia, me tomarían en cuenta. Mi sorpresa fue que en la calle, o en los mismos espacios, ellos me ignoraban, y actuaban como si yo les fuera a robar algo. Ya cansado decidí dejar de tratar, y de repente empecé a descubrir cosas nuevas cuando empecé a entrenar en el gimnasio, me di cuenta de lo fuerte que era físicamente, y me sorprendió las capacidades físicas que podía amasar. Pronto invité a mis amigos a entrenar, y me empecé a fijar que cuando ellos entrenaban conmigo, al igual que yo, se hacían más fuertes. Pronto me di cuenta que mucha gente que se dejaba instruir por mí, en ese aspecto del entreno terminaba por hacerse más fuerte, tanto mental como físicamente. Ahí me di cuenta del tremendo potencial que tenía mi compañía, y fue eso en parte lo que me enseñó a darme cuenta que tengo mucho para ofrecer, y que no lo puedo dar descaradamente a gente que no entiende lo grande que puedo llegar a ser, si se deja influenciar por mi persona. Eso cambió mi vida. Así tú, haz lo mismo, busca algo que te haga apreciar y darte cuenta de tu tremendo potencial. Ya no estamos en edad para andar con gente que no sabe lo que quiere.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 Pero un amor certero y convencido de que nos ama, vale más que uno que constantemente se pregunta si nos quiere en su vida. Yo hace mucho tiempo aprendí eso, aprendí a valorar lo que doy, lo que aporto y lo que puedo llegar a dar, ahora ya evito dar mi atención a cualquiera, y solo se le doy a las personas que de verdad estén dispuestas a jugársela por mí. El corazón también se cansa de creer, de perdonar y de esperar. Se cansa de las promesas que desde ya se saben que no se van a cumplir. Se cansa de creer que esto será distinto, o que algo cambiará. El corazón puede aguantar mucho dolor, mucha agonía, puede soportar de todo, pero hasta este sabe decir, basta ya no más, ya no quiero que me estrujen, que me destrocen, pues el corazón puede sangrar por la herida, y dejarlo tan destrozado, que cualquier roce con cualquier amor, le puede provocar que las heridas se hagan más un corazón por muy enamorado que esté, también se cansa, se cansa de esos discursos que se escuchan bonito, pero que están vacíos, que no ofrecen sino más dolor, un corazón fatigado, también se cansa. Por eso yo aprendí a no regalar mi tiempo, aprendí a ser más cuidadoso de a quien dejo entrar a mi vida, de pronto dejé de ser el niño desesperado por buscar una chica, que lo quiera y que acepte ser su novia, a ser ahora un hombre que no se entrega a nadie, desde fuera parece que le tengo miedo al compromiso, desde fuera parece que solo busco placer, pero por dentro es que me he vuelto selectivo, ahora me da igual si me llaman mujeriego, o estúpido solo por ofrecer placer, pero la realidad es que no estoy dispuesto a dar el corazón, sin que antes me hayan probado que lo merecen. Desde fuera parece un hombre miedoso del compromiso, pero desde dentro se trata de un hombre que aprendió a no regalar su amor a cualquiera.